En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Sí, la vida con psicología, la vida con paciencia, la vida con entendimiento, ¿no? Que es lo que hay que tener más que nada a diario y también en las noches. Claudio Cornejo, nuestro psicólogo de eh, Doctoralia.cl. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo están los auditores ahí? trasnochando. Sí, pues, trasnochando, Claudio, en esta jornada, que para algunos ha sido bastante extensa, algunos dijeron, no, voy a llegar a la casa, voy a voy a ver el, el debate, algunos lo iban escuchando mientras volvían a su trabajo, no me imaginamos, eh, y se alargaron, se alargaron, se alargaron, eh, y están, eh, digamos, todavía despiertos, y bueno, y se conectan a la y quedan acá enganchados con nosotros. es la entretenerse y conversar distintas cosas que nos sirvan, por último, como digo, para entretenernos y hacer que la noche pase más rápido los que están trabajando ahí o manejando, es una buena compañía. Sí, eso eso es lo importante, ¿No? Eh, tratar de sobrellevar la situación siempre de una de una buena manera. Eh, Claudio, eh, cuando hablábamos hoy hace hace un ratito, decíamos, ¿No? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y yo te tú me habías comentado que ya parece que habían tocado un poquito el tema, eh, respecto, porque yo lo escuché hoy en la tarde en, en Radiograma, que hablaba Daniela con Nivaldo, eh, que muchas personas, claro, las encuestas de pensando de cara a las elecciones presidenciales del domingo, las encuestas tienen algunos supuestos resultados, ¿no? Algunas opciones, pero todo esto puede cambiar porque hay muchas personas que eh, son encuestadas, pero a veces por decirlo así y, y de manera directa, ¿no? O mienten en la encuesta, o están indecisos en la encuesta eh, pero también hay otras personas que uno les conversa, tal vez en una reunión familiar o en un grupo de amigos y por quién va a votar y, y te dicen como alguna opción pero tal vez ocultando la que real tienen ellos, por el miedo como a esta funa, ¿no? a, este, eh, a esta funa social más que nada Sí eh, yo creo que pasa todo eso porque uno por quién vota primero, entonces ya hay indecisiones, voto por la derecha, por la izquierda, por centro, por este, por este otro, porque es más simpático, más agresivo. En fin, uno tiene siempre eh, múltiples razones para elegir algo. Pero también está esto de, eh, no sé, pues como que alguien de Colo Colo se ponga a gritar en la en la barra de los de la Chile, es decir, es para salir trasquilado, si es que sale. Claro. Eh, y, y eso lleva un poco a a quedar polarizados eh, o, o bien tener la prudencia de, de mejor no digo nada y en el momento en el voto secreto, en la urna, ahí ya decido si es que tengo alguna claridad porque de repente también uno puede cambiar en cualquier momento. Las cosas son tan variables que, que uno termina también sucumbiendo a esa variabilidad de, de ideas. Y esto tiene que ver también, Claudio, con todo lo que a veces está relacionado en las decisiones que tiene que tomar en la vida, ¿no? En la vida muchas veces estoy hablando, y tal vez me voy a ir al extremo, alguna persona va a decir, por ejemplo, en una relación de pareja o en un término de, de un contrato. ¿Sabes qué? Mira, ya no aguanto más acá en este trabajo, eh, voy a optar por renunciar. No, pero... Y, y ahí entra como uno en la conversación con un compañero o con alguien de confianza, ¿no? No, pero ¿qué te van a decir? Y no... Y claro, y empiezan como desde, el ex, desde lo externo a, a darte como consejo o, o a decirte cosas que tal vez a ti te hacen pensar y decir como en buen chileno, aguantar más, aguantar más, aguantar más. Y muchas veces nos quedamos con eso ahí como con esa angustia, ¿no? Sí, porque tal como dices tú, eh, el decidir nunca es tan fácil o tan simple. O bien cuando decidimos podemos decir a tonta de la roca y, y dejamos la escoba. O, o bien no, decidim no decidimos nunca, o bien eh, vamos haciendo cosas ni siquiera sin decidir. Solo repitiendo esquemas antiguos, que a la larga también nos van complicando. Entonces, eh, el proceso de decidir, de eh, voto por este candidato o por este otro o dejo el trabajo o no, o dejo la relación de pareja o no, eh, pasa por múltiples elementos que están conformados por nuestra historia personal, por, por trauma, por aceptación social, por autoestima, eh, en fin, es decir, qué cosa eh, permite que uno pueda decidir tranquilo y libremente es eh, porque hay una construcción personal eh, en donde puedo manejar eh, ciertos elementos, ya sea internos o externos, como decías tú, es decir, me conviene por el suelo, por la distancia. Eh, me queda más tiempo para mi familia para hacer mi deporte favorito o bien trabajo un poco más eh, sacrifico algunas cosas pero gano más dinero y al, a corto o mediano plazo tengo para comprar no sé qué cosa es decir, pasa por decisiones pero eh, quizá lo interesante es cómo tomar elementos para poder eh, una especie de juego, poder ir viendo cuál es la jugada más acertada como el ajedrez es decir, cualquier movimiento en el ajedrez puede ser mortal si estamos jugando con un buen contrincante porque el otro me puede comer mueve una pieza y me come comer cinco, siete entonces acá la vida es un poco eso, es decir, eh, estar atento a, a muchos elementos, pero cuando uno sabe jugar ajedrez eh, uno se lanza y confiado lanza la, el primer peor hacia adelante y, eh, y pierde no sé cuántos porque la experiencia es un elemento que nos va facilitando la posibilidades de de poder decidir de decisión, de elección también. Y cuanto claro. a la experiencia está eh, el aprendizaje, la memoria, eh, tener más elementos, más experiencia. Y cuando digo experiencia, es decir, eh, alguien a lo mejor sabe apretar siempre eh, una tuerca con una pura llave, pero de repente descubre que hay otro tipo de llaves donde hace menos fuerza, y de repente hay unas llaves que son automáticas, que funcionan con electricidad. Es decir, cuando tengo mayor cantidad de elementos para decidir, es cuando puedo decir con mayor tranquilidad. ¿Es, ¿Es difícil tomar una decisión, Claudio, o no? ¿O qué lo hace que sea difícil? Sí, es que eh, podemos irnos para los dos lados, es decir, podemos decir que las decisiones pueden ser muy difíciles o para otros muy fáciles, porque como te decía, eh, quizás para ti es fácil tomar ciertas decisiones en ciertos niveles, donde uno tiene más experiencia, eh, más expertise, más profesionalismo, o el agricultor que sabe en qué época tiene que sembrar y cosechar las papas. Para él eso resulta relativamente fácil, a diferencia de mi caso en donde no tengo idea de papas. Lo más probable es que vaya a la quiebra si intento hacer eso. Eh, ¿Por qué? Porque él ha tenido una experiencia a partir de su familia, de que ha trabajado, partido con poca experiencia en algún momento. Va a ser más fácil cuando tiene un mayor conocimiento de algo. Pero si a eso le sumamos también una buena autoestima en donde uno dice, sí, eh, por último no sé si será el momento de cosechar papas, pero voy a probar una u otra para ir eh, despejando, viendo si está bien. Es decir, siempre también hay un, un cierto nivel de incertidumbre de jugársela, a ver qué, a ver qué sucede. Eh, pero ese jugársela tiene que ver con la seguridad que tiene uno en sí mismo. Mm. La autoestima, es decir, eh, y si no me resulta y, y si pierdo todo, ¿y qué van a decir de mí? Claro. Entonces empiezo a irme hacia abajo, hacia abajo, y al final de cuentas uno como que se hace el led, o como que vas a silbando, mirándome a otro lado, para no eh, reconocer que quizás me equivoqué. Porque el autoestima tiene que ver con que no quiero equivocarme, me quiero parecer como sanito frente a los demás, pero sé que por dentro no tengo nada sanito. Y que es una sensación emocional, más bien porque lo más probable es que todos estemos en condiciones óptimas de poder funcionar mayormente sin ningún problema y con cierto riesgo que es el que corresponde a cualquier situación nueva. Claro, ahí ahí lo que dices tú es el qué dirán, si ¿sí? ese a ese es el, el, que va, el qué me van a decir, el, lo que conlleva detrás, es lo que muchas veces hace que gente o no tome la decisión, o tome la decisión tal vez equivocada, o tome una decisión que, que siente él que no lo van a juzgar o que no la van a juzgar mm. y, y hay otros que van y toman decisiones pero sin pensar mucho si está bien o mal aunque se lo piensan pero eh, no dimensionando que poner el pie ahí en ese espacio a lo mejor pisó varios callitos de otro mm. varios cuanetes de otro y dejé la escoba entonces eh, siempre va a ser complicado ahora Quizás aquí podría haber una clave en cómo recabo información para tomar buenas decisiones. Eh, la mujer que está con problemas matrimoniales, o el hombre cualquiera, pero eh, una amiga le dice, oye, pero sépárate, si ese tipo no sirve, no sirve a ti. Y le dice, esa es la que está separada. Pero cuando la otra amiga le dice, oye, pero sí, hazlo por tus hijos. Y es la que está con 30 años de matrimonio y se ha aguantado por los hijos. Y cada uno le da una opinión, pero a partir de lo que ellos consideran. No poniéndose en el lugar de quien está solicitando el acompañamiento en ese caso. Claro. Es eh, decir, cómo tomar decisiones sabiendo de dónde viene la fuente también para poder eh, tener algún grado de objetividad. Eso te iba a preguntar, eh, Claudio. Eh, ¿A quién habría que preguntar en estos casos? Siempre decimos, no, todos en la vida deberíamos en algún momento... Eh, consultar o conversar con un psicólogo yo no lo veo como una consulta de que uno va porque tiene un problema no a veces muchas veces es la instancia de poder conversar con alguien para que para que le digan no mira que le den como otro punto de vista sí eh, y eso es, es muy cierto porque supuestamente nosotros somos objetivos nosotros no estamos con la camiseta puesta por tal o cual así que nosotros podemos decir cualquier cosa y y a, a lo mejor es lo mismo que le dice la familia o la pareja o el amigo, pero que no lo consideran claro. eh, y nos validan porque estamos como una mirada de fuera pero además eh, lo que decimos eh, no es un aporte, digamos, no es algo nuevo que también sería una patudez que uno pudiera opinar y decirle, oye, mira Sebastián yo creo que la mejor alternativa es la A y no la B como tú lo planteas porque tendría, como te digo, ser muy patudo para poder yo decidir por ti si apenas te conozco, o el paciente lo conozco 45 minutos. Eh, pero sí hay una teoría psicológica, el humanismo, en donde se dice que cuando entra el paciente, entra con el problema y con la solución. El problema es que, el problema, el problema es que él no ve la solución. Él no sabe que entra aquí con un veterano en, en la polera que dice, este es mi gran problema, y sufrimiento pero no se cuenta que arriba dice y acá está la solución. ¿Y qué hace uno? Ayudarlo a que el otro descubra cuál es la solución que más eh, le hace sentido. Porque a lo mejor hay una solución que puede ser muy simple, pero le genera mucho conflicto personal. O bien hay otra que es mucho más compleja y cree que esa es la más simple. Entonces lo que uno ayuda es a que pueda mirarse en sí mismo y que descubra cuál es la que más le deja más pleno eh, y no nosotros solo interfiriendo en su decisión sino facilitando que pueda contactarse con los elementos que tiene por eso esa es un poco la labor nuestra eh, pero los familiares eh, no siempre tienen esa habilidad porque está el amor de por medio entonces cada uno va a jugarse en lo que considera que es correcto oye deja ese amigo que te hace mal deja ese lo que te hace mal o, o deja el trabajo que sé yo de repente, los papás, o a sea, los hijos le dicen a los papás mayores: Papá, no trabajes más. ¿Hasta uh -huh. cuándo sigues trabajando? Mira cómo estás. Un hijo, muy buen hijo, está diciendo eso. Claro. Pero, ¿qué piensa el papá o la mamá? Se enoja. Sí. Porque primero lo están tratando como de viejo, como de inservible, de inútil. ¿Y qué hago si me aburro? Eh, siempre he trabajado toda mi vida, siempre he hecho almuerzo. Y ahora, ya como soy desechable, me dice Mejor que no haga nada y que me vaya a un rincón. Entonces, son dos lecturas frente a un problema. Claro, eso, eso que acabas de decir es súper. Eh, eh, eh, es, es como una situación que se vive. Eh, eh, se puede vivir a diario. Lo puedo vivir yo, lo puede vivir eh, eh, algún vecino, algún amigo. Eh, pero pero llama mucho la atención eso. ¿eh? Yo, yo, por ejemplo, lo había visto desde ese punto de vista. Mira, ahí. No, si sí, eso es bueno de, de conversar con, con alguien que, que sepa respecto al tema. Porque claro, yo le iba a decir, ¿para qué trabaja tanto mamá? ¿Para qué? Eh, claro, y ahí uno después empieza a decir, ah, pero es que a lo mejor hay deuda. Ah, pero es que a lo mejor hay tal cosa. Ah, pero es que a lo mejor se siente útil así con lo que está haciendo. Y claro, una persona que ha trabajado todo su día, lo dices tú, eh, de un momento a otro, es difícil que, que dejen de trabajar también. Y, y además eh, se va atrofiando, no sé, la señora que está en la casa todo el día, las viejitas, te hablan de las teleseries de lo que viene las noticias, y uno dice, ah, está hablando de decir ministro ni visto de decir, ya, siempre van a leer la tontera. Y, y, pero que ese es su mundo, es decir, eh, no tiene contacto con otros, con quien conversa. Entonces, como en una película hace tiempo que se llama Desde el Jardín, como en los años 80, en donde el jardinero trabajaba todo el día y él se contactaba después con la, con la televisión y conversaba con los personajes de las noticias, buenas noches, buenas noches, decía él, porque no hay más mundo? Y cuando la persona, le seguimos extendiendo el mundo, es decir, a propósito de este ejemplo, eh, validamos lo que está haciendo para que se potencie lo que está haciendo, es decir, nos ponemos en el lugar del otro. Y ahí surge la empatía. Ayuda a que el otro pueda decidir de acuerdo a, su, a sus habilidades personales, a sus potencialidades, a lo que siente. Y esto, Claudio, por ejemplo, parte desde, desde la infancia, ¿o no? Cuando uno era chiquitito o era o era pequeño y comenzaba a hacer cosas y lo dejaban simplemente que hiciera las cosas y no le decían un no, eso no. no me refiero, no sé, los niños chicos cuando tiran cosas, eh, toman los juguetes o lo que pillan y lo lanzan lejos o no hacen caso a los papás. Y claro, hay papás que dicen, no, no hagas eso. Y hay niños que hacen caso, pero otros que simplemente no toman en cuenta esa orden, digamos, que le da el papá, o la voz de autoridad, o la mamá, eh, que son las que siempre están ahí cuidando, entonces, ¿parte desde ahí o no? ¿El qué hacer? ¿El que me digan qué tengo que hacer o no? Tiene toda la razón. Eh, yo he hecho clases en educación superior y siempre ponía este ejemplo a las educadoras diferen diferenciales, o parvularia, que sí yo, eh, el niño chiquitito, de un año y medio, como tú hablas de, ese, de esa imagen, el, la mamá se descuidó y el niño chico abrió el cajón, el cajón del velador, y descubrió que algo se giraba y al apretarlo salía algo blanco, cremoso, que era muy agradable al tacto, y se lo empieza a echar en la cara, ...y se da cuenta que se lo pasa por el espejo... quedan marcas blancas... ...y que se ve muy bonito eso... ...y sigue apretando eso y sigue... ...ahora lo echa por la cama... y ...empieza a quedar todo suavecito... ...lo cubre cama... ...y se echa en la ropa... ...y qué maravilla... ...el niño ha descubierto lo que es la crema... ...y ha dejado todo con crema... ...es una experiencia sensorial maravillosa... él acaba de descubrir cosas que jamás... ...había visto en su vida... ...lo descubrió ahí... ...y llega la mamá y... ...lo maltrata, lo reta, lo ofende lo agarra una oreja, lo tira a, a la ducha. Es decir, eh, fue un error de la mamá porque no se fijó que estaba la crema. Por lo tanto, el niño lo que hizo fue explorar, eh, pasar sus propios límites para ir en busca de algo que le está llamando la atención, que quiere conocer, en donde está aprendiendo cómo solucionar problemas, cómo destapo esto, cómo lo aprieto de tal manera que pueda salir, cómo esparcirlo encima del cubre de cama y que tenga alguna forma, algún arte, alguna imagen. Es decir, hay un montón de procesos, como dices tú, que van sucediendo y que en definitiva nos van a permitir posteriormente también tener una cierta independencia y una capacidad de poder eh, ver cuáles son los elementos que intervienen para una mayor decisión, una decisión más positiva. Sí. Eso es eh, mucha razón en eso, y, y, y sobre todo lo que dices tú, ¿no? Los niños parten como explorando, bueno, y ahí van a ir viendo si eso les llama la atención, les gusta o no, y, y es la base para lo que darán a futuro. Si les gusta o no las cosas que están haciendo, ahí ellos dirán después el poder de decisión que van a tener. Así es. Y si de lo contrario, como decías tú, vamos eh, siempre más temerosos y quedándonos con nuestras propias percepciones. Y no explorando, porque volviendo al tema de los candidatos presidenciales hoy día hay varias opciones, pero quizás la primera tendencia natural humana es eh, me voy por este porque, es, porque los otros dicen puras tonteras, o porque este es el, el, el, el menos peor, eh, o qué sé yo, cualquier opinión que uno tenga, pero de dónde la saca, de dónde se apoya para eso, eh, de dónde están sus elementos para poder decidir. En la historia familiar, eh, en lo que se dice en las noticias, en mi rebeldía, en mi hambre, en mi injusticia social, en no sé, muchas cosas que van desfilando en mi mente para poder emitir un juicio, que está bien, pero cómo a lo mejor me pongo en el lugar del otro para ver si tiene razón. Eso es lo que cuesta un poco más en estos tiempos, en donde eh, comenzamos a sentir que mi decisión es la más válida o la más importante, y van quedando mucho fuera de de lo que podría ser una construcción social, se lo llama un plano más, más social, más igualitario, donde queda el otro. Y, y aquí estamos hablando de una cosa social, pero en la casa, en la familia, en el trabajo, también sea un poco eso. Porque no tiene que ver con lo social, tiene que ver en cómo me construyo solidariamente, eh, aceptando al otro en la casa o al vecino al frente. Pero pasa por eso, por decidir cómo me construyo. ¿Qué quiero de mí? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cuáles son mis proyectos como persona? Claro, eso, eso siempre va a ser eh, una pregunta que a diario nos vamos a ir haciendo y aunque pasen y pasen los años, eh, siempre vamos a ir teniendo dudas, ¿no? Eh, si hago esto, ¿estará bien o no estará bien? ¿Qué me irán a decir? ¿Se irán a enojar? ¿Se irán a molestar? Uy, oh, yo, lo, yo lo había pensado porque no sé, era para mejor, pero resulta que claro, lo que dices tú, ¿qué va a decir la otra persona? ¿Qué va a decir la otra persona a quien yo le voy a decir, comentar eh, o facilitar a algo? Eh, y tal vez esa persona puede pensar que estoy pasándolo a llevar, que lo estoy ofendiendo, que él nunca me pidió la ayuda. Entonces, bueno, son decisiones que sin duda una vez veces por más que quiera o crea que la está tomando para bien, puede que la otra persona eh, no crea lo mismo. Porque claro, lo que dices tú, hay distintas visiones, posturas y que sobre todo nos hacen dudar, pero que también a diario, a diario son las que nos llevan al, a los límites de la vida por decirlo así, hacer esto o hacer esto otro y ahí viene esto de la escucha activa que se, se habla mucho es como escuchar lo que el otro dice y lo que quiere decir entonces siento que dice tal cosa y como no me queda claro le pregunto qué quiere decir con eso porque es ahí cuando yo realmente salgo al encuentro del otro para poder ayudarlo de mejor manera. Para poder ayudarlo a decidir sabiendo qué es lo que quiere decir o lo que dice. Y hay que jugar muy bien eso. Claro. No quedarme con lo que yo creo que me dijo. Y eso es la empatía es y la asertividad. A ver, tú dices esto y mira, yo lo entendí de esta manera. Y lo otro importante es, eh, yo creo, yo pienso, que se, se habla mucho en, en el periodístico porque es que asevere periodísticamente el demandado. Entonces, eh, la palabra clave a nivel político o periodístico es yo creo, me parece, eh, he pensado, en donde son cosas muy subjetivas. Y en las relaciones de pareja o en cualquier decisión, eh, uno más bien sale con eh, la censura o el juzgar. Oye, pero ¿cómo se te ocurre tomar esa decisión? ¿Cómo se te ocurre hacer esto, esto, otro? En donde dejo al otro eh, marginado, eh, con menos posibilidades de poder expresarse o defender en cambio si uno dice mira yo creo que quizás tu decisión a lo mejor podría ser de otra manera haberlo, lo ¿Has pensado invito al otro a que pueda explayarse y de esa manera eh, él que busque en sí mismo las cosas en donde podría haber algún error en su en su interpretación claro, claro sin duda que, que así es Claudio Cornejo, te queremos agradecer. Claudio, si hay alguna persona que quiera contactarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? que quiera consultar? Eh, Doctoralia.cl ¿O hay otro método? otra forma? Eh, sí, Claudio Cornejo, Doctoralia, o Claudio Cornejo, psicólogo, y aparece en la página para pedir Hora, o aparece en eh, WhatsApp también, donde se comunican conmigo, o en YouTube, que hay muchos programas donde hablo distintos temas, y también hay un link para conectarse a Doctoralia perfecto, Claudio Cornejo nuestro psicólogo que nos acompañó acá en el trasnoche de la red. te queremos agradecer por el tiempo, por el espacio por el horario en que nos conectamos Claudio, te mandamos un abrazo enorme, que estés muy bien Listo, que estén muy bien todos ustedes los auditores eh, eh, gracias a, eh, hasta pronto William que está en los controles y nos encontramos en, otro, en otra oportunidad chao, chao, chao, que esté muy bien ahí estaba, Claudio Cornejo nuestro psicólogo que llegó acá el trasnoche Oiga, y, y, y claro, no hace pena.